El pie diabético es la complicación más frecuente en diabetes se produce porque la glucosa o azúcar está alta en sangre de forma mantenida ante cualquier herida o lesión en los pies por pequeña que sea debe acudir a la consulta si tiene alguno de los siguientes síntomas en los pies como la pérdida de sensibilidad ante el dolor si usted no nota el calor o el frío en ellos se observa que tiene calambres o grietas si tiene alguna alteración en la piel como frialdad, piel fina y pálida y sin vello o bien aparición de heridas, acuda a su centro de salud. La prevención del pie diabético comprende un correcto control de las glucemias o del azúcar alta en sangre, evitar las lesiones que se producen y tratarlas. Usted va a aprender a observar su pie, veremos la coloración, la temperatura y la hidratación, observar los espacios interdigitales entre los dedos, valorar el corte y las posibles alteraciones de las uñas y si existen posibles heridas. Observamos los puntos de presión del pie, los dedos, el talón y todas las zonas laterales del pie. Para prevenir el pie diabético los hábitos adecuados son la limpieza de pies, los lavados se hacen a temperatura templada con jabones neutros, la hidratación con cremas, el secado suave, el corte de las uñas correcto, se hará de forma recta y con lima de cartón las prendas de vestir adecuadas calcetín y media que no comprima no caminar descalzo en cuanto a la atención al calzado será flexible sin costuras internas con buena sujeción amplio pero no grande las punteras adaptables a la morfología o a la forma del pie los tacones que no superen los 5 centímetros y debe de probarse y comprar con los pies cansados y congestionados, nunca a primera hora de la mañana o después del reposo. Y recuerde, observe a diario sus pies y ante cualquier lesión acuda a su centro de salud.